Hola, buenas tardes. Saludamos a los felices apostadores del Pijao de Oro. Les damos la bienvenida a su sorteo 7394 para hoy 12 de mayo del año 2023. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de gana-gana y la lotería del Tolima. Ahora sí, que jueguen las balotas. Buena suerte para todos. Vamos al volante con gana-gana. Gana tiene un automóvil Suzuki, es preso más 30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 8, 3, 82, 83, repito el número, 8, 2, 8 3. ¿es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores. Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olvide jugar el pijado de oro en los más de 579 puntos ubicados en nuestro departamento.